A Camelia Del Boy, ella es director general de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía. Va a hablar sobre estos resultados que ya se tienen de la subasta electrónica. Son dos años que fueron implementados estos medios electrónicos en las compras estatales. Así que nos va a explicar de estas, de más de 200.000 mil propuestas, cómo ha ido todo. Eh, Camelia, bienvenida al programa, un abrazo grande. Eh, buen día a la audiencia. Gracias por brindarnos este espacio para informar a la población sobre los resultados de la subasta electrónica. Bueno, para muchos que todavía no la agarran de qué se trata, una explicación inicial para luego hablar de los resultados, por favor, Camelia. Claro que sí. Bueno, primero me gustaría eh, eh, un poco mencionar la importancia que tiene la compra pública, ¿no?, para lograr eh, políticas públicas, sobre todo para la atención de bienes y servicios para la población ¿No? En esta visión es que el gobierno ha, ha implementado hace dos años con el decreto 4453 la subasta electrónica, eh, que es una plataforma donde tanto empresas como personas naturales pueden competir en tiempo real. ¿No? presentando sus propuestas de manera electrónica entonces la, la persona o la, eh, la empresa que hubiera presentado menor precio es la que se adjudica esto es en tiempo real en una plataforma entonces facilita la, la participación de los proponentes moderniza las contrataciones y sobre todo eh, apoya mucho lo que es la transparencia en las compras públicas en la acción ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, ustedes eh, sueltan la necesidad para, obviamente, la institución pública de cierto material o lo que fuese. Eso se hace públicamente, me decías que es en vivo, y ese instante personas ya inscritas o empresas inscritas pueden participar. ¿Es así? Sí, evidentemente el Estado como tal, todas las entidades, incluso las territoriales, eh, realizan sus contrataciones a través de una plataforma, el sistema de contrataciones estatales, que es público y de acceso a todos. Ahí los proveedores pueden revisar estas contrataciones y ver cuáles son de su interés. Ahora, eh, bueno, la implementación de la subasta electrónica está en bienes y servicios generales, entonces ellos pueden buscar, todos estos proveedores pueden buscar algún, algún requisito, alguna convocatoria de su interés y participar eh, de estas convocatorias. El beneficio es que ahora lo hacen en línea, desde su casa, desde su oficina pueden hacer la presentación de su propuesta. Entonces, es electrónica, eso permite mayor facilidad al proponente, eh, elimina estas barreras geográficas y permite mayor participación también de, de las empresas y de las personas naturales en las contrataciones del Estado. Ajá. O sea... Uno ya sabe con anticipación, obviamente, qué producto hay que ofrecer, sabe sus características, se abre ese momento eh, la oportunidad de que presenten sus eh, precios y sus calidades, y ese mismo instante en vivo se decide esto. Sí, en realidad sí sabe lo que, a lo que se va a presentar, lo que puede ofrecer, y evidentemente hay un cronograma donde dice en qué momento va a ser la subasta, el momento de los lances, ¿no? Y en ese momento se presentan y ofertan la propuesta eh, económica. Y esto una vez que termina el periodo de los lances de que todas las, todas las eh, empresas eh, que han estado interesadas participan, una vez que ha terminado esto, incluso estos resultados se publican en el SICOES y son de acceso a cualquier a, al público en general. Por tanto, toda persona, la sociedad puede conocer eh, qué empresas han participado, con qué precios. Esto da total transparencia a los procesos de contratación. Qué importante, así se acaba todo lo que en el pasado había, de que si no tenías un amigo en el ministerio, no podías vender bien, y ponían de acuerdo, o sea, todas las barbaridades que conocemos. Realmente es un avance impresionante de transparencia, de hacer las cosas a este nivel, y creo que gana el país, ¿verdad? Sí, definitivamente que gana el país, eh, justamente de los resultados que hemos tenido en la implementación de dos años de, esta, de este mecanismo, eh, pues te podemos decir que tenemos importantes ahorros, tenemos 750 millones en ahorros, ahorros que se convierten a la larga, una reinversión en nuevos proyectos para la población. Asimismo, también se puede mencionar que ha habido una mayor participación. Hoy en día contamos con 40 mil proveedores activos, ¿No? Eh, que esto representa un 25% más en relación de la gestión 2019, donde no teníamos este mecanismo de la presentación de propuestas electrónicas. Y otro elemento muy importante es que también hemos recibido como... 200.000 mil propuestas electrónicas. Esto equivale, por ejemplo, a un 79% que se presenta electrónico. Entonces, ha quedado un, un, un porcentaje muy bajo en procedimientos manuales. no Felicitaciones. Realmente son pasos que vale la pena resaltar una y otra vez... ...porque estamos, no acostumbrados, pero estábamos sufriendo en el hígado y en el corazón de la cantidad de cosas que uno se enteraba por las compras públicas a través de amiguitos y ahí me quedo para no hablar cosas feas, así que los felicito, les invito a seguir adelante y gracias por estar mencionando esto porque es bueno que la población entera y los que aún no saben se enteren de que pueden acceder a vender con transparencia y presentar su producto con el mejor precio, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Más bien invitamos a los proveedores que se animen a participar, que formen eh, parte de lo que son los proveedores del Estado y pues la sociedad en sí pueda hacer el, los controles que correspondan a través de la página de SICOES, que es la página oficial de las contrataciones del Estado, en busca de la transparencia de, de, de la gestión de las adquisiciones. Un abrazo grande gracias por el tiempo que nos dedicaste. Que tengas lindo día. Bendiciones. Igualmente. Gracias a ustedes. Esta fue la entrevista con Camelia Del Boy, directora general de normas de gestión pública del Ministerio de Economía.